Bueno amigos familia aquí miren Ya tenemos nuestro rico champurrado Ya quedó, ya quedó, quedó muy muy bueno Miren aquí antes de mostrarles los ingredientes del champurrado Pues quiero compartirles por última vez este Porque ya vamos a levantar nuestro arbolito Miren aquí está nuestro arbolito y sí, pues el arbolito de este año como siempre Pues este, el tamaño del arbolito que tenemos aquí en nuestro departamentito es chiquito Pero miren <coughs> Lo adornamos únicamente con pura serie y con puros nenucos de navidad Hoy no le pusimos esferas y así quedó, miren De hecho en, en un video anterior en la navidad ya les había compartido nuestro arbolito Y, y pues aquí estamos, miren este fue nuestro arbolito de navidad. Bueno, pues entonces vamos a los ingredientes de el delicioso champurrado. Bueno, pues aquí ya les voy a compartir los ingredientes para nuestro champurrado. Como les estaba platicando cuando inicié el video, este, el día de hoy es día de Reyes Magos, 6 de enero. Entonces, este, pues vamos a, a tomarnos un rico champurrado Miren, los ingredientes es leche Ustedes pueden, pueden este, eh, usar la leche a su preferencia, de su gusto En este caso, pues yo le voy a poner de esta leche de almendra Puede ser la que ustedes gusten Y también hay una cosa, dependiendo de los litros de que vayan a hacer de champurrado en mi caso pues nada más voy a hacer poquito solo es para dos personas entonces eh, de hecho voy a hacer pues casi como dos litros y medio entonces de ingredientes para el rico champurrado es leche también vamos a ponerle una lata de leche clavel que, que viene siendo esta que es la carnation la mezclé también le vamos a poner un chorrito o una cucharada o dos, eso es al gusto de ustedes, de vainilla. Le vamos a poner dos tabletas de chocolate abuelita, miren. Es lo que le vamos a poner. Aquí se ve la, la abuelita, nada más que lo volteé por, por la luz, el contraste. Entonces yo le voy a poner dos tabletas de chocolate abuelita, miren. esto es lo que, lo que le da sabor. Entonces, este... Vamos a voltear el platito. El otro ingrediente es masa más seca. Como les comento que yo voy a hacer muy poquito, pues este... Yo puse dos cucharadas. Dos cucharadas. Eh, pues... Eh, las dos cucharadas que yo le puse son las cucharadas que utilizamos para... Para la comida, para guisar. Son cucharadas grandes. Entonces aquí, miren. Este, son dos dos cucharadas de, de masa más seca Porque esta la vamos a, a moler en la licuadora con agua calientita Y con la, con la vainilla y con la leche Y estos son tres tabletitas de piloncillo Yo ocupo piloncillo chiquito porque Pues que creen que no me gusta muy dulce O sea no, no le voy a poner incluso leche en Nestlé Porque no, el champurrado no lleva Nestlé Simplemente lleva piloncillo. Pero pues mucha gente le pone piloncillo grande. Eh, le vamos a poner canela. Aquí les estoy presentando la canela. La canela también es de su preferencia, es al gusto. <coughs> y como les comento del piloncillo, pues es nada más. Es este. Al gusto de ustedes. En este caso pues yo poquito. Bueno, entonces estos son los ingredientes. Es la leche. El chocolate abuelita, la maseca, el piloncillo, la canela, una leche clavel y la vainilla. Eh, ahorita en el agua que ya está hirviendo le vamos a poner el piloncillo y le vamos a poner la canela. Entonces vamos, ahorita se los presento. Bueno, bueno familia, pues aquí ya estamos en la preparación del champurrado. Miren, aquí ya tengo agua hirviendo. Y el proceso pues es muy sencillo. Eh, le vamos a poner canela. La canela que ya les había mostrado de los ingredientes. Le vamos a poner... Le vamos a poner dos... Dos tabletas de chocolate abuelita. Dos tabletas de chocolate abuelita y... Le vamos a poner el piloncillo. Miren, aquí están los tres pedacitos de piloncillo que ya les había mostrado, miren. Aquí está, dos y tres. Entonces, perdón por el ruido, pero es que como estoy cociendo aquí en la olla express carne, ahorita lo que se escuchó pues fue la olla express. Entonces, este... Pues este es el primer proceso para el champurrado eh, Ya una vez que ya esté disuelto el chocolate y el piloncillo este, Le vamos a agregar la leche y le vamos a agregar La leche clavel Con la canela y con la más seca. miren Aquí ya estamos viendo el proceso Canela, piloncillo Y las dos tabletas de chocolate abuelita Entonces vamos a dejar que Que, que empiece a hervir que, que se derrita bien el chocolate abuelita Miren aquí ya se está derritiendo Esto es muy fácil, muy sencillo De hecho cuando ya le agreguemos todo lo de la maseca Vamos a tener que estar aquí Así miren despacito moviendo para que no, no se pegue para que pues este alcance a, vir, a, a hervir bien todo esto y, y pues quede bien rico nuestro champurrado Y ya se los vamos a presentar Bueno entonces vamos a dejar que Que todo esto Este empiece a hervir Y vamos a mostrarles El siguiente paso Bueno familia pues aquí continuamos con los ingredientes Ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner en la licuadora le vamos a poner toda la maseca las dos cucharadas de maseca que que vamos a moler le vamos a poner la leche clavel miren y le vamos a poner un chorrito de vainilla eso ya es al gusto y entonces esta mezcla, lo que es la, la leche clavel, la vainilla y la seca la vamos a moler para incorporarla con, con el agua que ya sirviendo con la canela, el piloncillo y el chocolate abuelita. Entonces este es el proceso del champurrado. Bueno, pues aquí ya estamos con nuestra preparación del champurrado. Miren, ya, ya este, empezó a hervir muy bien lo que es el, el piloncillo, las dos barras de chocolate abuelita y con la canela. Entonces, ahora le vamos a agregar todo lo que, lo que tenemos aquí en la licuadora, que es la maseca, la leche clavel y la vainilla. Y ahorita sí, ya es el proceso nada más de estar aquí, pues este tener cuidado de que no se pegue y, y ya que, que, que empiece a hervir bien, que dé bien bien el hervor. Ahora sí que lo que es el champurrado, miren. Y ya quedó nuestro delicioso champurrado para degustarlo con un rico pancito. Entonces vamos aquí a dar el proceso de estarlo meneando con mucho cuidado. Con mucho cuidado para que no se pegue. Y eso es todo. Eso es todo. Es muy fácil. Este, Espero que se animen algún día a preparar un rico champurrado. Y pues nada más es degustarlo con un rico pancito. Entonces este... Pues vamos a continuar, vamos a ponerle un poquito más de leche. Vamos a ponerle aquí un poquito de leche para para que empiece a hervir. Y aquí vamos a estar al pendiente de estarle meneando, meneando y meneando. Y ya con esa leche es más que suficiente. Entonces, ahorita que ya, ya se... se se ha llegado el proceso de que ya hirvió bien. Este, se los voy a presentar. Y bueno, entonces vamos a esperar. Aquí estamos con el rico champurrado. Delicioso. Miren, aquí está la canelita. Bueno. Vamos a estar aquí el pendiente, menear y menear con mucho cuidado para que no se pegue. Y así sucesivamente Bueno, saludos, saludos como siempre a Leloli Family Vlogs Saludos a la distancia Y este es nuestro primer video del año 2021 Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos champurrado Vamos Y aquí estamos, bueno Hola, hola, familia. Bueno, miren, el día de hoy vamos a comer carnita de puerco en chilito verde. Hoy día de los reyes magos y lo vamos a acompañar con estos ricos frijolitos y con un rico champurrado, miren. Ya está el champurrado, ya, ya quedó muy delicioso. Pues no vamos a comer rosca, vamos a comer este pancito de dulce con, con champurrado. Ahorita ya vamos a comer. Nada más que Ale se acaba de bañar y miren, aquí está el pancito que acaba de traer Ale. Lo bueno que ya tenemos panadería, eso es lo bueno. Antes no teníamos, pero ahora sí miren. Aquí está el rico pancito. Entonces, bueno, pues igual ustedes provecho. Disfruten de su rosca, disfruten del día, disfruten de, de estar en familia y, y qué más les puedo decir pues nada. Bueno, salud y provecho con, con un rico champurrado. Hola, hola familia. Bueno, pues aquí vamos a, a dar por terminado ya con esta imagen, nuestro video del día de hoy, nuestro primer video de, del 2021. Miren. Aquí nuevamente tenemos la imagen de nuestro niño Jesús. Aquí está con su, con su veladora, con la luz que no nos puede faltar. Y ¿qué creen? Pues ya ya vamos a degustar este rico champurrado. Miren, ya quedó. Lo acabo de servir. Está de hecho muy muy caliente y este y pues vamos a degustarlo el día de hoy Reyes Magos. Quedó de verdad muy sabroso. Aquí tengo el de Ale. Igual ya lo tengo preparado. Entonces, este, nada más que está ahí, está bien caliente. Y pues aquí estamos con nuestro champurrado y lo vamos a disfrutar con este rico pan. Miren. Acaba de traer Ale pan de la panadería. Miren, no lo vamos a, a disfrutar este champurrado con la rosca tradicional de Día de Reyes. Pero lo vamos a disfrutar con este rico pan, está delicioso. Entonces con esta imagen de nuestro pancito con, con el champurrado, eh, les decimos a todos feliz día, sigamos adelante, nos vemos en el próximo video. Gracias por siempre estar con nosotros, Ale Loli Family Blog, y feliz día de reyes magos pues para todo el mundo entonces nos despedimos de ustedes como siempre fue un gusto compartirles este video, nuestro primer video y bueno pues aquí estamos vamos a hacerle una una, una toma para tomar una fotografía para para nuestro canal para nuestro video de que lo voy a subir a youtube como siempre vamos a hacerle una una foto, a la una, a las dos, a las tres. Y así quedó nuestro champurrado del día de hoy. Y a la una y a las dos. Así más alto yo creo, ¿verdad? A la una y a las dos y a las tres. Bueno, amigos, familias, saludos a la distancia como siempre que tengan una bonita tarde y nos vemos en el próximo video hay que creen que estamos esperando la nieve en cuanto llegue la, la tercera de nevada aquí en Dayton pues ya saben vamos a compartir ese video y, y por supuesto para, para subirlo a nuestro canal a Loli Family Blogs de la nevada bueno entonces nos estamos viendo familia Tengan bonita tarde y nos vemos en el próximo video. Bye, bye y más bye.